<risa> <risa> Donostia Titi, Espaderría. Original. Aquí estamos la Revolutionary Family, Revolutionary Brothers, el puto Yano y King Consul. <risa> mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte y un reconocimiento de todo el trabajo que hacen a Rebel Sounds. Rebel, que lo componen a Aníbal Pacheco, el Punker, Navacane, Susana y muchas más gente. ¡Vivo! Y mandamos para mandar un saludo a todos a los amigos del DLC que dejamos aquí. ¡Bum! ¡Falla! ¡Boom! Dudas, distintas conjeturas en un mismo discurso Se presta confuso, un futuro difuso Mis hombres marco tiempo, tras años en curso Precursos, de del el por su nombre En mi arde rap, y a cada cual se corresponde Informen a la comisaría más cercana, desde el norte con amor Estos jambos dando caña, no entraña, pero sí considerarse Platican de igualdad, dividiéndonos por clases Mensajes acompañados de hipocresía, bucean tanta mierda que me entierro en fantasía Mamma mía, la mía sabiduría Harto ya de su timón, tío Esta es mi guía Quise pensar, no sin antes reflexionar Quise pensar, tal cual me plante sin vacilar Quise pensar, que tras caerme al levantar Todo será, será como al empezar Quise pensar